Amigos Interesante, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo a una invitada chilena. Ella es Maricruz Larrea, ella es cofundadora y CEO de Urban Growth y que para mí, en lo personal, es una de las startups más necesarias en este momento, en la actualidad que vivimos. Muy innovadora y, por supuesto, sumamente interesante. Ellos están creando tecnología para desarrollar granjas modulares eh, que están en ambiente controlado y esto es para cultivos de vegetales en escala comer, eh, para escala comercial. La llaman, ellos la llaman el concepto de paquete tecnológico. Mari Cruz, muchísimas gracias por atender esta, esta entrevista. Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Roxana, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder estar acá para contarles un poquito de lo que estamos haciendo en Urbana Agro. Súper bien, súper emocionados. Estuve revisando mucho de la documentación, de tu página, de, del emprendimiento que tienen y me parece que obviamente es algo que ya se lleva haciendo, pero me parece tan innovador, tan, tan, tan futurista, tan visionario, que, que puedas crear un huerto prácticamente en una zona en donde no existe luz solar, en donde no existe tierra. Platícanos más sobre Urban Growth, cuál es el, eh, el objetivo que tiene la startup que tienen ustedes. ¿Y en qué, en cuál es su, su situación actual? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? Bueno, eh, mira, nosotros partimos trabajando en esto en 2019, eh, sí. en Chile, así que estamos en una etapa súper temprana. Uh -huh. ¿Y por qué partimos con esto? Porque nos dimos cuenta de que Chile, eh, a pesar de ser un país reconocido como potencia agroalimentaria, estaba pasando por, y sigue pasando la verdad, por un momento bastante difícil para poder realizar producción agrícola. Chile ha sido eh, grandemente afectado por el cambio climático. Está pasando por, una, por la sequía más grande que se conozca en la historia del país, de más de 10 más años, que está eh, realmente afectando eh, varios, varios temas del quehacer humano y sobre todo eh, la producción agrícola. Y bueno, todo lo que tiene que ver con eventos climáticos que antes eran muy inusuales, ahora... En Chile nunca llueve en verano y a veces ha llovido con, con granizo en verano, etc. Super Entonces, sí, sí. Entonces nos dimos cuenta de que, de que cuando la gente dice de que tenemos un desafío tremendo de alimentar a los más de 9 mil millones de personas que se esperan para el 2050... Eh, eh, y que para eso es que, que eh, aumentar la producción de alimentos en alrededor del 70%, que no es un eslogan, uh -huh. que es, en verdad es un desafío. y que Asusta, es que ¿no? Realmente... De repente. Bueno, sí. Y que este <risas> problema que es global, eh, uh -huh. se necesitan encontrar soluciones que se puedan acomodar de forma local. ¿ya? Uh -huh. eh, y además, bueno, no sé, yo, yo de forma personal paso mucho... Eh, eh, en el, en el, eh, haciendo cosas al aire libre. Soy súper apasionada por la naturaleza, etcétera, Y decía, chuta, o sea, hoy en día, eh, para poder sacar terrenos fértiles, porque las ciudades están desplazando, lo, eh, por lo menos en Chile, que, pero creo que es un fenómeno que pasa a nivel mundial, las ciudades están desplazando los territorios que antes ocupaban para eh, producción agrícola. Claro. Eh, entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que convertir zonas que eran... Eh, de fauna, de flora nativa, etcétera, que eso hay que convertirlos en predios de cultivo. Y eso no funciona, eso ya no va a funcionar en un planeta que no va a crecer más, a pesar de que la gente sigue, sigue creciendo. siendo. dijimos, bueno, bueno eh, aquí hay un problema gigante, eh, ¿qué se puede hacer? Y empezamos a eh, pensar en este tema de, de cultivos en ambiente controlado y nos dimos cuenta de que no era una idea, luego de... Eso pasa mucho, creo, las, en, en los nuevos proyectos, Ajá. de que uno empieza a investigar y se da cuenta que una idea que uno creía que era innovadora, sigue siendo innovadora, pero tal vez eh, ya no somos los únicos que lo, están, que lo habían pensado. Claro. Y nos dimos cuenta que esto llevaba cierto desarrollo ya eh, en, en Estados Unidos, en Europa y, y en Asia, pero que sigue siendo algo bastante nuevo, muy poco conocido, y que hay un espacio gigante para desarrollar tanto la tecnología como la adopción de especies digitales. Claro, como dicen por ahí, ¿no? no importa cuántas personas lo hayan pensado, sino cuántas personas lo están desarrollando, aplicando y creando, ¿no? Y ustedes son unos de esos, de esos creadores que, que están en vías de desarrollar tecnologías para el, en pro de la humanidad, al final de cuentas. Claro, sí, es que creemos que es un tema sumamente importante. Exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Y también hablando un poco en la parte de la tecnología, ¿no? En, su, su emprendimiento se podría definir como un startup porque está altamente tecnológico, porque a final de cuentas todo lo que ustedes hacen es a partir de la tecnología y esta tecnología al final da vida, ¿no? Es el fruto de esta tecnología. Entonces ustedes desarrollaron, he eh, eh, visto por ahí que ustedes desarrollaron su propio software para poder eh, mantener la, el alimento de las plantas, o sea, el agua, estar, estar en, en constante flujo, la, la iluminación. Ustedes tienen este software, ¿cómo llegaron a él y cuál es esa tecnología que han desarrollado. Bueno, eh, la verdad es que eso es un constante desarrollo. Eh, uh -huh. Siempre está en evolución eh, y claro, ya tenemos el, el software eh, capaz de automatizar el sistema, eh, pero esto requiere de, de un input constante. ¿Por qué? Porque el clima controlado es específico para cada especie vegetal. Si bien algunos pueden compartir ciertos climas. Eh, similares, eh, las características de fotoperíodo, eh, solución de nutrientes, eh, humedad, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, porque son varias cosas. Eh, todo eso se tiene que parametrizar de la forma más óptima para poder eh, lograr el mejor rendimiento en cada especie vegetal. Okay. Eh, y eso es lo que nosotros eh, tenemos un desarrollo constante porque la idea es seguir adoptando nuevas especies en el sistema y mejorar lo que ya tenemos que claro creo que, que ahorita tienen un tienen un, un límite no por así decirlo de lo que han estado desarrollando pero la idea es como ir aumentando esa cartera por así llamarle de nuevas especies que pueden cultivar y se pueden desarrollar no así es sí y, y ustedes trabajan co, por medio de algoritmos o es un y su software está presentado en una, en, a modo de app cómo presentan este este software una vez que ya está instalada toda la la parte física que ya hemos visto, o bueno, por lo menos yo que he estado viendo, igual si tú quieres platicar un poco más de eso, cómo uh -huh. se instala todo y cómo se lleva a cabo esta, esta, este mantenimiento de, del módulo. Sí, bueno, esto es un hardware, estas granjas modulares, este paquete tecnológico es un hardware que tiene las características de poder contener estos, estos cultivos de ambiente controlado, que tiene las funciones para poder generar los parámetros que el software le diga que tiene que hacer. ¿ya? Eh, y este software, estos sensores, porque está conectado con sensores, eh, estos sensores van midiendo en tiempo real Ajá. Eh, todos estos parámetros, los que te mencioné más, otros más, claro. eh, y va retroalimentando a, a nuestra, en, en nuestra plataforma para ver que se mantengan todos dentro de, dentro de cierto rango y si y si no se mantienen dentro de ese cierto rango manda un mensaje de corrección ok para cambiar ciertas ciertas cosas eh, de lo que tiene que ver con eh, todas las características nutricionales eh, y básicamente eso, eso es como muy básicamente explicar sí, cómo. muy cómo resumido funciona. no todo el todo sí. la, la parte que al final de cuentas es algo muy complejo para llegar a un punto que todos conocemos no esta parte de de la planeación previa el desarrollo de todo el proceso para llegar a una cosa de ay te falta agua no es un, claro. es una planeación súper inmensa detrás pero claro es necesaria para poder tener esta alarma y decir ok, no está en su óptimo en su óptimo eh, nivel no por así decirlo sí y, ahora los expertos en eso ajá. son son mis eh, mis colegas y cofundadores okay. eh, eh, somos cuatro pero Eduardo es el, que está, es, el, es el que se especializa en la parte de tecnología okay. eh, y Juan Pablo es, el que se, es, el, es nuestro agrónomo, que también es nuestro socio, eh, y eh, ellos juntos son las, las, las patas, digamos, que, los pilares que eh, logran hacer el cruce de, de estas dos cosas porque tienen que estar en sincronía lo okay. que se necesita de la parte agronómica y lo que la tecnología tiene que dar en función de estas necesidades agronómicas para poder generar este sistema claro, así que es un las preguntas más específicas son para ellos multidisciplinario no sí sí sí súper sí, súper bien y ahora hablando ya introduciéndonos un poquito más al tema organizacional de la empresa en, en sí hablando de los fundadores no o se habla mucho de que esta relación tan estrecha ahora más aún con este tema de las diferentes áreas en las que cada uno se desarrolla, eh, tiene que, es, es clave para la empresa, es, es muy importante porque al final de cuentas son ustedes quienes llevan la empresa hacia un objetivo en específico, llevan al equipo y, y si ustedes no tienen esta sinergia, muy probablemente el, el proyecto no se desarrolle como debería. Entonces, en tu experiencia, cómo es esta, esta relación con los fundadores e incluso con el equipo, ¿cómo, cómo llevan esta, esta dinámica? Eh, Nosotros en particular o... Sí, ustedes en, en Urban Growth, ah. ¿cómo llevan su relación como fundadores, los cuatro fundadores? Sí, bueno, eh, la verdad es que de los cuatro fundadores, tres nos conocemos casi toda la vida. Okay. Eh, somos cuatro, ya mencioné a Juan Pablo y a Eduardo, y el cuarto es Rodrigo. ¿Ya? Rodrigo es el que ve la parte comercial. ¿ya? Y Rodrigo y yo somos hermanos. Ok. Entonces, literalmente... De toda la vida. Toda la vida. Eh, y Eduardo era nuestro vecino de, de niño, del barrio. Ya no de la casa al lado, uh -huh. pero del barrio. Y eh, nosotros hicimos una amistad súper estrecha desde, yo creo que cuando yo tenía como 10, 12 años, o tal vez menos. Y crecemos juntos, eh, cada uno al final con sus intereses personales, la, incluso cada uno se fue por su propia beta laboral súper distinta hasta que nos reencontramos laboralmente, porque como amigos siempre seguimos en contactos muy muy estrechos, pero en 2019 cuando vimos, empezamos a hablar de estos temas y decir que, había, que al, había algo que hacer y que se podía hacer algo, ahí fue cuando dijimos ya, ¿por qué no? hagámoslo sí y en eso trabajando en eso fue que eh, conocimos a juan pablo a él lo conocimos eh, a finales del 2019 y eh, como como él, él trabajaba en una organización el cual estábamos involucrados en ese momento que eh, eh, se notó desde un principio el, el interés que él tenía eh, las ganas que él tenía y el entusiasmo entonces, eh, luego él pasó a ser un consultor externo, pero nos dimos cuenta que, que, bueno, que el valor que nos entregaba eh, es, es muy importante, que es un valor, un valor que necesitamos de for en el tiempo eh, y que era importante tenerlo de forma interna, ¿ya? Uh -huh. incorporarlo a la empresa. Y ahí eh, él se unió a nosotros y la verdad es que salió una relación súper rica, porque a pesar de que él lo conocemos hace mucho menos, se, se ha sumado al equipo como como que si nos hubiéramos conocido toda la vida. Así, así que tenemos una relación muy cercana que ayuda mucho porque es muy fácil comunicar cualquier cosa entre nosotros, claro. ¿no? eh, las cosas cuando uno está de acuerdo, cuando no está de acuerdo, por qué, porque existe esa confianza de poder decir cualquier cosa. Eh, y eh, poner, pero ¿no? sí. Sí, y, y en verdad nos decimos cosas sin <risa> pelear, pero nos decimos cosas que tal vez alguien que escuchara de afuera eh, diría, ¡uh, qué duro! Pero, uh -huh. pero es que no es, es muy rico porque no hay que estar con rodeos. Totalmente. Es como que, mira, esto necesitamos mejorarlo porque ta, ta, ta, ta, ta. Ya, bien. Y después salimos y nos vamos juntos al happy hour. Bueno, ahora pandémicamente <risa> no es tan fácil, pero... En eh, casa, en casa, sí. por súper y, y fíjate que es muy curioso porque muchas veces pensaríamos que trabajar con amigos o con la familia a veces le, le tememos, no por decir, ay, es que luego si nos peleamos o discutimos por algo el trabajo, de repente la, la relación personal también se ve involucrada y lo que tú comentas, pues al final de cuentas es, es tener esa confianza no y, y saber que una cosa es el trabajo y otra cosa es tu relación personal, pero es muy, sí. es es muy curioso porque muchos de los fundadores con los que hemos platicado, la mayoría han iniciado una startup con sus amigos, mejores amigos o con sus parejas. Eh, y, es, y es algo que nos llama la atención porque al final de cuentas es esta estrecha relación con el fundador y esta sinergia entre la visión y, la, y los objetivos que están alcanzando y que se entienden también, ¿no? Que, que al final de cuentas era lo que te decía, los fundadores siempre son, son como la, la bandera que llevan mmm, a, adelante, para llevar adelante el proyecto. Entonces, sí. eh, por ejemplo, ahora que me comentas que tú te, a ti te gusta mucho la parte del ecoturismo y toda la parte eh, natural, la naturaleza, todo esto. Es curioso porque muchos pensaríamos que está peleada con la tecnología y aquí lo están eh, machando súper bien, ¿no? Tecnología, ecología. ¿Y, y qué, qué impacto tiene esta, esta sinergia entre estas dos áreas tan distintas y que creíamos que están peleadas? Qué, ¿Qué impacto tiene en el mundo y en, y en, en este caso en lo local, ¿no? que es donde se está aplicando? Claro. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque eh, creo que hay, hay una concepción errónea de, de, de forma muy general de que la agricultura es súper natural. Mm -hmm. Y la verdad es que. Eh, cuando tú vas al, al, a algún parque de la naturaleza que te quede cerca Como no, no conozco los que están cerca tuyo, no puedo dar ejemplos Pero da lo mismo Un, un al, parque nacional Cuando vayas a un parque nacional Ajá. Tú ves, tú encuentras tomates creciendo de forma natural Jamás Tú encuentras lechugas encuentras. Tal vez puede que encuentres un manzano eh, O tal vez un árbol de, Siempre son muy fáciles de crecer. Claro, eh, pero, pero si tú dices ya, ok, tuve la suerte de encontrar un árbol que da frutas o algo, uh -huh. o algunas hojas silvestres que se puedan comer, esa cantidad de, de producción que sale de forma natural, por ningún motivo sería capaz de abastecer la cantidad de personas que existen hoy en este planeta. Totalmente. Entonces, desde que la humanidad se, se hizo sedentaria, está manipulando la agricultura para poder abastecer sus necesidades ah. ¿ya? y ha evolucionado en el tiempo ya yeah. o sea de hecho la, la agricultura que se conoce como tradicional ocupa herramientas que mucha gente pondría en duda que son naturales como los pesticidas eh, un montón de estimulantes que no son eh, muy orgánicos etcétera y eh, y eso afecta no solamente a lo que después uno se come, sino que también afecta al resto del medio ambiente. Claro. Eh, entonces que ahora, digamos, bueno, esto mismo que este, se está haciendo en terrenos que han sido adaptados con una tecnología que tal vez ahora no se conoce como tecnología porque es muy rudimentario, porque fue eh, di, eh, diseñado por por incas, por, por los mayas, qué sé yo, que tal vez la forma en que se ve visualmente no ha cambiado mucho desde ese entonces, uh -huh. eh, no deja de tener cierta tecnología eh, y ahora digamos, bueno, eso mismo que se está haciendo en estos terrenos que no eran para cultivar de todas maneras, eh, uh -huh. agarrémoslo y pongámoslo en un sector donde ya no es necesario estar afectando tanto al medio ambiente y donde la huella ecológica sea menos. Claro. Y donde podamos darle a las personas productos recién cosechados todos los días. Qué rico, qué rico. Es, es por ejemplo, acá en Bulgaria, donde donde estoy yo, eh, hay un hay una cultura muy fuerte de las granjas locales abastecen a la ciudad local y me he dado cuenta de que tanto animales como verduras, frutas y verduras tienen un sabor totalmente diferente al que uno puede comer. Por ejemplo, en la, en la Ciudad de México, ¿no? que yo soy mexicana, este, uh -huh. que, que es, es muy diferente el sabor, te sabe diferente, te sabe rico, te sabe más intenso, es, es algo distinto ¿no? y que ustedes puedan traer esa sensación, esa experiencia al, a los comensales es súper interesante. Y, y bueno, viendo la parte del, del, la, de la empresa, del negocio, Ustedes, me comentabas que ustedes ahorita, en este momento, se encuentran en una etapa temprana de la organización o del emprendimiento. ¿Ustedes han aplicado o tienen pensado aplicar para generar fondos, para, para obtener fondos de financiamiento? Eh, sí. A ver, lo que estamos, en la etapa que estamos ahora, estamos tratando... En Chile, afortunadamente, ahí se está creando un buen ecosistema para emprendimiento. Uh -huh. eh, hay herramientas que brindan financiamiento que no requieren en etapas tempranas que no requieren necesariamente de, de equity uh -huh. por lo tanto te ayudan a generar un valor eh, para luego poder hacer ese paso y ese paso obviamente es necesario claro. eh, nosotros fuimos beneficiarios el, el año pasado de un programa de Startup Chile okay. eh, el cual nos brindó nuestro, el financiamiento para poder construir el, el prototipo que uh -huh. tenemos funcional hoy y el que nos logró concretar el, el, el primer acuerdo de piloto que ya tenemos, que, estamos, eh, que ya estamos trabajando en eso. Okay. Y eh, estamos viendo algunas oportunidades todavía en esa línea, uh -huh. eh, pero también nos estamos preparando para, para eh, el primer paso de, de salir a buscar inversión, okay. eh, porque sabemos que es algo que necesitamos prontamente y eh, porque sabemos que para escalar de la forma que queremos se necesitan más recursos. total Así que estamos, estamos trabajando en eso. Sí. Súper bien. Y qué bueno porque también para, como dices tú, ¿no? para prepararse, para lograr ese siguiente paso, pues al final de cuentas tienes que organizar mucho la, la empresa, tienes que organizar mucho la, la startup para que puedas como dar esa impresión a la, a la impresión real, obviamente, a los fundadores, a, perdón, a los inversores, de decir, mi empresa está organizada, mi empresa está siguiendo un objetivo, estamos logrando ciertos este goals, entonces uh -huh. ya podemos empezar a, a recibir una una inversión, ¿no? Y te prepara sin sin, a veces uno piensa que es porque te preparas para, la, para el, la financiación, pero realmente todo es para la empresa, ¿no? Al final de cuentas, toda esta organización y este desarrollo que están generando es para la empresa y ahí se queda. Y para que logren sí. ustedes sus, sus objetivos. Y la siguiente, la, el siguiente paso que ustedes quieren dar para la financiación, ¿cuál ten, ¿qué objetivo tendrían? Ustedes ya están en la parte del desarrollo del prototipo, el desarrollo de, del, eh, del piloto. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Mira, ya estamos en, en conversaciones con eh, distintos actores de, de distintos segmentos de mercado uh -huh. que tienen bastante interés en nuestra solución eh, y eh, queremos concretar oportunidades con ellos. Y eso, bueno, para, para, para poder acelerar eso, creemos que vamos a necesitar inversión pero también para continuar con el desarrollo de la, de, de la tecnología. Okay. Eh, ambas cosas, ambas cosas tan, tanto en el hardware como en el software, todo eso requiere de, de, de financiamiento. Entonces, claro. eh, sabemos, que, sabemos que es algo necesario, eh, pero queremos ser estratégicos en ese paso, porque entendemos de que eh, mientras más valor uno ha creado de forma interna, uh -huh. eh, eh, mejor es el, es el poder de negociación al salir a buscar este financiamiento. Ah, eh, pero también hay que entender cuándo, cuándo es el momento indicado para, para atreverse a hacer esto y no dejar pasar el tiempo por querer tener algo más perfecto, digamos. Como dicen por ahí, ¿no? el, el, pro, mínimo, el producto mínimo viable, que sea presentable, que sea funcional, pero la perfección se va dando con el tiempo. Como dices tú, todo sigue siendo perfeccionable y mejorable y al final de cuentas pues no hay que detenernos ¿no? Por, por quererlo tener perfecto, que al final de cuentas la perfección nunca va a llegar. Y menos cuando somos emprendedores y que siempre estamos viendo cómo mejorar nuestro, nuestro proyecto. Ahí sí claro. es imposible decir, ok, ahora sí ya, ya quedó al cien, ¿no? Entonces, este Maricruz, ya hablamos de, de lo que ustedes están haciendo, de cómo están actualmente, de cuáles son los siguientes pasos. Me interesaría mucho saber también en la parte interna, en el, en la parte del equipo, ustedes cómo se, cómo se distribuyen. Somos cuatro, son los, son los cuatro fundadores, son los cuatro que desarrollan el, el, sí, el, el las todo. operaciones. Oye, pero es, entonces están, están súper organizados, no? Porque imagino que lleva muchísimo trabajo y que ustedes cuatro lo estén llevando a cabo, está, tienen que ir como reloj. Sí, sí, claro. Eh, tratamos de, de ser súper eficientes en el tiempo, eh, <coughs> pero también es porque eh, vemos que eh, eh, si nosotros mismos podemos estar creando el valor en este momento, ¿por qué no hacerlo nosotros? Porque además, eh, entonces creemos, creemos que si podemos ser nosotros mismos, los, los fundadores, los que estamos ahí, eh, es lo óptimo, porque así ese aprendizaje no es traspasado de alguien que, que hemos contratado para operar el sistema, sino que lo estamos viendo nosotros mismos. No, y, y claro, al final de cuentas, ustedes son los que llevan toda la tecnología y el aprendizaje, y que mejor conocerlo para cuando llegue alguien poderlo trans, transmitir y transferir propiamente, ¿no? Como ustedes lo, lo, lo necesitan. Y en el, en el tema, ya para ir concluyendo un poquito y cerrando un poquito la entrevista, ya vamos. Casi media hora, que yo te seguiría haciendo mil preguntas más porque me parece súper interesante. Eh, yo, yo no estudié nada de ecología, pero creo que toda la parte que ayuda al humano, porque es que es eso, ¿no? Creemos que son las máquinas y los robots en contra del humano y al contrario, debemos de hacer esta sinergia humano-máquina para pues, mejorar la vida de del planeta y de las personas y, y usarla a nuestro favor y no verla como un enemigo, porque de repente sí siento que muchos dicen ay no estoy en contra de la tecnología porque no sé qué. No hombre, hay que usarla a nuestro favor siempre. Y dile, bueno, pero dile a esa persona que deje su teléfono de lado. Exactamente. Por una hora. Deja de postear en Instagram a ver cuánto duras. Exactamente. y y fíjate que en la parte eh, tecnología en, en la TAM, ¿no? en América Latina, este, incluyendo México, creo que todavía estamos atrasados, todavía no llegamos al nivel de muchos otros eh, mercados como Estados Unidos, como Europa, y, y estamos, estamos en el camino, está claro, pero ¿cuál es tu percepción acerca de este tipo de propuestas en América Latina? ¿Ha sido bien recibida? ¿Han sufrido con, con este tipo de... De negocio, ¿cuál es su percepción en América Latina? Okay. Mira, en, en Latinoamérica eh, sigue siendo una potencia latinoamericana, o sea, perdón, sigue siendo una potencia agroalimentaria. ¿ya? Uh -huh. Tiene un buen clima todavía para generar eh, producción agrícola, pero uh -huh. el confiarse de, de esa facilidad que, que aún existe uh -huh. y no subirse al tren de lo que el resto del mundo está haciendo en innovación en esta, que es uno de los principales eh, motores de, económicos para la región, claro. sería un error. A, a, a este movimiento, eh, Latinoamérica tiene mucho que perder, porque aquellas zonas donde usualmente dependían de producción de Latinoamérica para su consumo de comida, para su consumo de vegetales, de frutas, etc., Aquellas zonas son las que más desarrollo están llevando en estas tecnologías. Y eso Exacto. implica que ellos pueden dejar de depender de nosotros para suministrar su, su consumo. Exacto. Entonces, o nosotros nos sumamos a la tecnología y somos capaces de seguir en este rol como región, eh, ya sea porque, porque podemos desarrollar el know-how de ciertas tecnologías eh, y eh, brindar tal vez esta tecnologías o tener una mejor producción agrícola y seguir exportando, pero es una mezcla de ambas, uh -huh. eh, nos vamos a quedar atrás. Claro, y creo que, creo que los sectores económicos que, eh, que están altamente involucrados en eso, creo que lo saben y por eso se están abriendo estas ventanas para esto. Eh, uh -huh. Creo que los países, eh, los gobiernos a nivel general lo están viendo. Muchas. Espero que lo estén viendo. Porque si no están dando estas herramientas a los pequeños y medianos agricultores para irse sumando estos movimientos de tecnología, va, yo creo que va a ser un problema muy grande, ya no solo de producción, sino que un problema social. Totalmente. Y, y al final derivará en un problema económico también. ¿no? Que, Exacto. Que, que todo esto llevará a que se van a acabar las ventas, se van a acabar la producción y, y, y al final de cuentas le afecta a toda la zona. Y, y justamente vemos esa parte de que los gobiernos, o a veces el que más tiene en abundancia es el que menos miedo tiene y creo que es lo, lo normal, ¿no? Y dices tú, pues yo tengo mil parcelas, o sea, bueno, mil parcelas ojalá fueran poquitas, pero tengo millones de parcelas en América Latina y, y puedo producir muchísimo, ¿no? Pero como dices tú, ahí hay, hay estas potencias que no tienen, por ejemplo, un Singapur o un Japón que no tienen espacio para nada, sin embargo, son altamente eficientes en este tipo de tecnologías y pueden alimentar a toda su población y a veces hasta exportan, ¿no? Entonces, es... eso es. Esas partes pasando, ¿no? Lo que tenemos que ver, que, tengo que, que tenemos que visionar, ¿no? Sí. Dicen por ahí que la necesidad es la madre de todas las invenciones y de las... Entonces, <ríe> claro, si aquí vemos, pero si no es necesario... Exacto. Oye, pero hay que sacar un poquito la visión más allá de, de, de los pies donde, de donde uno está y ver qué es lo que está pasando en, en la región, en el mundo claro. y decir qué es, lo, qué es lo que tenemos que hacer para no perder el, el camino que llevamos avanzado. Exacto, esa ventaja, ¿no? que al final de cuentas es una ventaja por territorio, por, por clima, por facilidades que la naturaleza nos ha dado, pero que nos las están quitando el humano, ¿no? que al final de cuentas somos nosotros los que estamos acabando con ella. Entonces, claro, totalmente de acuerdo. Y por eso digo que este tipo de, de emprendimientos y de startups son muy necesarios, son muy necesarios en la actualidad que tenemos, en la actualidad que corre, porque da miedo cómo, cómo vamos avanzando y cómo vamos acabando con el planeta y pensamos que somos todopoderosos y no nos damos cuenta de, que, de, de lo que puede pasar más adelante, ¿no? Sí. Y, y qué bueno que ustedes están en este camino. Y ya por último, Maricruz, para concluir con la entrevista, me gustaría preguntarte, creo que es la pregunta obligada aquí entre dos mujeres que están hablando de negocios. ¿Cómo es ser fundadora, ser emprendedora en América Latina siendo una mujer? ¿Has sufrido por esto? ¿Ha sido fácil? ¿Cuál es tu experiencia? Pregunto esto porque bueno, ya sabemos cuál es la situación actual en la parte equidad de género, negocios, entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia? Eh, mira, yo vengo de otros emprendimientos antes, así que... Eh, puedo, hablar, me, sí, puedo hablar no solo de, de lo que estamos haciendo con Urbana Grow, sino uh -huh. que de, de mi experiencia casi que en toda mi vida laboral. Uh -huh. Afortunadamente, mi experiencia ha sido positiva. Eh, nunca me he sentido... Eh, puesta en una posición distinta por ser mujer. Uh -huh. Pero estoy súper consciente de que hay grandes brechas de género. Eh, tal vez eh, se hacen más, más evidentes en grandes empresas que en emprendimientos, porque al final la, los límites se los pone uno. Claro. Eh, ahora, tal vez te cuente otra historia cuando salga a buscar financiamiento, porque, las, porque lo que he escuchado es eh, las historias que he escuchado de mujeres tal, tal vez no se conlleva con lo que estoy diciendo ahora uh -huh. pero me parece que por lo menos lo importante es que el rayado de cancha se lo tiene que hacer uno y si uno sale pensando en que porque soy mujer me van a decir que no o no me van a escuchar o me van a mirar como que no sé de lo que estoy hablando eh, está partiendo con el piggy uca claro ya va derrotado no exactamente entonces, creo que tiene mucho que ver con eh, la postura que, no que uno tome en el día a día. Eh, eso es súper importante, porque es lo que uno proyecta al final del día. Claro. Eh, eh, pero, pero creo que sí, que sí hay. No dudo que hay problemas eh, grandes de, de, de inequidad. Eh, espero que se sigan trabajando para eh, disminuir estas esta brechas. Eh, en ese sentido, eh, creo que también es importante ocupar las herramientas que existan en el ecosistema en que uno esté, esté involucrado y, y nosotros hemos tenido la suerte de estar con organizaciones que apoye, apoyan el, el avance de mujeres en, en emprendimiento, en tecnología, en innovación y así como Startup Chile, el programa donde estuvimos, se enfocaba en eso, también hemos estado con con programas de, de una organización nacional en Chile que se llama Mujeres Empresarias, pero que es súper potente. Uh -huh. eh, y, y bueno, entendiendo que existen estas brechas, hay que ocupar estas herramientas que, que estén ahí, pero también uh -huh. hay que devolver la mano. O sea, cuando uno vea que, que como mujer puede apoyar a otras mujeres a ser potentes, hay que hacerlo. Se habla de un miedo que, que, que a veces las mujeres experimentan y experimentamos porque también me he incluido en esa, en esa sensación ¿no? de decir, tal vez no hay espacio para mí o tal vez eh, no, no voy a ser suficientemente... Eh, bien vista, al, al final de cuentas hemos crecido en una sociedad en donde no nos ha dado el lugar necesario que tampoco nos los hemos, da, nos los hemos dado no, hasta cierto punto. Entonces, como dices tú, existen herramientas, muchas herramientas actualmente para poder impulsar este tipo de, de movimientos eh, de la mujer en frente de, de, del, del liderazgo de empresas pero también tenemos que ponernos en la situación de poder llegar a, a, estos posici a esos posicionamientos, ¿no? a, esta, a, esta, a estas posiciones de liderazgo en donde también podamos apoyar a, a otras mujeres. Entonces, sí. pues estoy muy de acuerdo contigo, Maricruz, y muchas gracias por, por estos comentarios. Creo que son alentadores para las mujeres que estamos empezando a emprender o que estamos buscando hacer algo más dentro de, de estos ambientes, tanto de tecnología como de emprendimiento, ¿no? Que, están unos en conjunto y hay otros, otros temas también por, por separado que siempre hemos creído que son mundo de hombres, pero, pero ya, ya estamos en camino. Espéranos ahí, que ya vamos. <ríe> eso <ríe> Exacto. Pues muy bien, Maricruz, Cruz, muchísimas gracias. Eh, yo creo que hasta aquí dejamos la, la entrevista del día de hoy. Te digo, yo te seguiría preguntando muchísimas cosas más, pero las vamos a dejar para una futura ocasión. Espero volverte a ver, poder platicar contigo nuevamente y ver cuál es el financiamiento que han, logrado, que han logrado captar y cuál es el nuevo paso para Urban Growth. Muchas gracias por tu, por tu participación en esta entrevista. ¿Quisieras dar algún, alguna conclusión antes de terminar el, el día de hoy con esta charla? Bueno, Roxana, muchas gracias por, por darnos la, la oportunidad de, de, de contar un poquito sobre lo que estamos haciendo, eh, tanto, tanto como emprendimiento, pero también dando a conocer esta... Esta cosa que se llama vertical farming o eh, eh, cultivos de ambiente controlado, uh -huh. eh, porque mucha gente nunca los ha escuchado. Entonces, bueno es bueno, es bueno que se empiece a generar claro. conciencia, a generar. Eh, ruido. Una conversación, <risas> claro. Eh, ruido y conversación en torno a eso. Y, uh -huh. y bueno, como Urbana decir que estamos nosotros eh, súper abiertos, con nuestras puertas abiertas a quien quiera conocer sobre nosotros. A quien eh, por algún motivo tenga interés o, o vea que haya un, algún punto de colaboración, siempre, siempre abierto y, y creyendo que eh, eh, no solo con el trabajo de nosotros, sino que es precisamente con la involu involucrándonos con otros, es que juntos podemos crear hoy la agricultura del mañana. Perfecto, me encanta, me encanta el mensaje. Siempre hay que compartir la idea porque nunca sabemos quién nos está escuchando y quién puede aportar a nuestro proyecto. ¿no? Así es. Perfecto, pues muchas gracias Maricruz. Entonces aquí nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por, por ver este video y nos veremos en una próxima entrevista. Hasta luego. Perfecto. Gracias Roxana.